2-4. Nos mezclamos con la gente local. Palo Alto Market, Barcelona. Primer fin de semana de cada mes. Mercado de motores, Madrid. Segundo fin de semana de cada mes. Hola, estoy buscando una blusa que combine con todo. ¿Qué talla tienes? ¿La blusa la quieres para ti? ¿Qué gafas más chulas? ¿Y qué molonas las pajaritas? ¿Qué tal me quedan estos pendientes? Van a flipar mis colegas cuando vean mi peinado, ¡Cómo mola! ¿Me queda bien? ¡Qué chulo! ¡Te queda genial! ¿Esto qué es? ¿Para qué sirve? Son botijos. Sirven para mantener el agua fresquita. ¿Eres tú la artista? Me encantan. ¿Tienes página web? ¿Se pueden comprar por internet? ¿La bici también está en venta? ¿Qué lleva este té? Aquí tenéis, que aproveche... ¿Quieres probar, Peter? Coge uno, no te cortes. ¡Qué buena pinta! A ver quién acaba antes. ¿Qué lleva el bocadillo Silvia? ¿Qué es el chimichurri? ¿Tenéis bocadillos vegetarianos? ¡Qué cola! ¿Quién es el último? Vamos al concierto, ¿os venís? ¿Cómo se llama este grupo? ¿Son de aquí? ¡Qué guapísimo! ¡Está cañón! ¡Y toca genial! Les voy a dar un envidia a mis amigos. Ya verás cuando vean la foto en Instagram. ¿Estarán en Facebook o en Youtube? ¿Se podrá comprar o descargar su música en algún lado? ¡Qué voz más bonita! Suenan fenomenal! ¡Ven, ven! Vamos a hacernos una foto ¿Qué ambientazo hay aquí? Perdona, ¿sabes dónde puedo encontrar ilustraciones? ¡A tu salud! En mi país también se lleva mucho. Se ha puesto de moda todo lo vintage. Perdona, ¿nos puedes hacer una foto, por favor? ¿Hay algún plano con los puestos del mercado? ¿A qué hora cierra? Perdona, ¿esta silla está libre? Sí, píllala, píllala. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a tomar algo por el centro? Vale, conozco un bar que tiene una terraza chulísima. Uf, yo no, es que estoy cansada, creo que me voy al hotel. Anda, tómate una con nosotros y luego te vas. Venga, vale. Si quieres mezclarte con la gente local, pasa un día en un mercado urbano.